¿Qué tal amigos de tiempos? Estamos aquí en una entrevista más para el podcast que hace poquito estábamos estrenando. Tengo un invitado, la verdad, que me da mucho gusto porque lo conozco hace bastante tiempo cuando estaba más chavito y ahora me da gusto que ande incursionando en eso que yo le llamo el deporte de los trancazos. Ahorita él me va a explicar porque al igual que yo, hay muchas personas que solo vemos hay varias disciplinas que pues antes le llamábamos box y ahora hay varios tipos, varias, eh, como decía hace un momento, estilos y yo quiero que me lo explique mi invitado del día de hoy, quiero presentarles además de invitado a un amigo, a José Daniel Mouk. José Daniel, bienvenido a este espacio de tiempos. ¿Qué tal amigo Omar? Muchas gracias por, por el espacio y... De verdad me siento agradecido porque cada vez se, se va abriendo el espacio para compartir lo que uno hace, para compartir y también este explicar de qué es lo que estamos haciendo en este deport, en los deportes de contacto porque pues como dices hay varias disciplinas, no solamente está el boxe, también están diferentes como el kickboxing, ahí estamos como con buenas victorias, estamos también en el MMA, en la lucha olímpica, haciendo un poco de box también y pues en eso le estaremos platicando un poquito más. Oye, José Daniel, pero yo quiero que también parte de esta entrevista sea para que todos sabemos, a lo mejor suena como que muy trillado, pero sí el deporte verdaderamente es una distracción sana para los jóvenes. Y muchas veces, como te decía, a lo mejor lo percibimos varios como que solo son trancazos y de repente nos da miedo o a los papás de algunos niños les da miedo que se metan a todo este rollo. Y a mí me gustaría que tú le digas a esa gente que nos ve hasta donde llegue esta señal, ¿qué le dirías a un papá que de repente le dice a un niño que no se meta a ningún tipo de disciplinas de este tipo donde hay golpes? Pues si el papá le está diciendo que no se meta, de verdad, está cometiendo un, un grave error porque lejos de ser un deporte agresivo es un deporte que, que tiene muchos valores y valores que crean ciudadanos, así lo puedo decir, ciudadanos, eh, con principios, ¿no? Porque el valor, que La responsabilidad, la disciplina, el respeto, más que nada, porque pues prácticamente en los deportes de contacto está la comunidad de las mujeres, ahí es, es, es diverso, ¿no? Entonces, cuando uno ya pasa al, al tatami, al colchón, al ring, ...o pues donde prácticamente entrene o sea la clase... Eh, ...prácticamente tú ya eres parte de una comunidad... ...y ahí hay el respeto, hay la disciplina... ...hay la tolerancia, o sea, no, no hay el que... ...el acoso a la amiga, es más, hasta los profesores... ...en todo momento te van a recordando que el respeto es lo, es lo principal... ...a tu compañero, a, a tu oponente más que nada... ...porque pues ellos prácticamente te van a enseñar... ...te van a, a dar a conocer la mejor versión de ti van a ayudarte a llegar a los límites, van a llegar a, a, a enseñarte cómo, cómo puedes ir superando tus miedos prácticamente, ¿no? Porque a veces uno tiene miedo al, al, a la multitud o tiene miedo a ser muy agresivo, porque pues pasa con niños que dices, no le puedo pegar porque lo puedo lastimar, ¿no? No se trata de que voy a lastimar a alguien, se trata de contener sus emociones, saberlas, este, expresar, ¿no? Y, y qué bueno que no, y qué mejor que no con un deporte de, de estos, ¿no? Un deporte de contacto, De contacto, ¿no? como, como son el, el, el kickboxing, ¿no? El kickboxing, te explico un poquito más, es eh, piernas, eh, golpes, rodillas, ¿no? Hay diferentes modalidades. En una de ellas está el light el contact, el full contact, este... ¿Cómo se llama? K1, eh, formas musicales, que es más como para niños, que ahí van, van iniciando. ¿Desde qué edades, por ejemplo, José Daniel? Desde los cuatro años. ¿Desde los cuatro, desde años. Los cuatro años ya los niños pueden ir a ya, cualquiera de esas disciplinas? ¿O específicamente a esa que me estás diciendo? A cualquiera. No, no hay edad, de verdad que ya no. depende de qué disciplina se le haga mejor al niño, ¿no? O sea, porque hay niños que, que son muy buenos en, en la lucha y se les da más que las patadas y los golpes. O, o viceversa, ¿no? Hay niños que, que son más como para moverse y tiran, y van bueno, o sea se les da. Se, te das cuenta cuando un niño se le da muy bien, pero eso no quiere decir que los que no se les dé, no puedan. La no verdad, puedan desarrollarlo, así ¿no? Así es, as, como dice Bruce Lee, no le temo al que sabe mil cosas, sino como al que sabe solo una. Y cuando llegas a ser tan constante, bueno, y ese es un valor muy importante que, que te da eh, los deportes de contacto. Principalmente porque, porque siempre hay uno que lo está haciendo mejor que tú. Siempre hay uno que está arriba de ti. Y tú lo quieres alcanzar y vas superando, superando, superando. Pero Una la, competencia sana. Ajá, pero la manera la única, la única manera en la que lo puedes llegar a lograr es ser constante. Puedes ser muy, muy este, dotado de, de talento, pues te puede dar muy fácil las cosas. Pero si no eres constante y no tienes la disciplina para hacer todos los días y mejorar todos los días... De nada va a servir, así que al que hay que tenerle un poquito de respeto es a los constantes Oye José Daniel, y acabas de mencionar algo, acabas de mencionar varias cosas importantes, de repente yo por ahí me revuelvo y me pierdo, pero poco a poco te voy preguntando mencionaste ahorita es la cuestión de la disciplina yo me imagino que para todas estas disciplinas tienes que tener una alimentación específica, ¿no? Tienes que consumir ciertas cosas y ciertas cosas no. ¿Qué tan difícil es el rollo de la alimentación cuando ya estás en un nivel un poquito intermedio, digamos, a lo mejor no muy avanzado, pero ya estás en todo este rollo? Es muy difícil, es muy difícil porque estamos creciendo en una sociedad que o sea, te venden todo, todo, aunque no sea sano. O sea, ya prácticamente ningún alimento que tú te encuentres ahorita eh, está libre de azúcar. Tú puedes leer en las etiquetas eh, que traen los sellos. Los sellos, todos los sellos. Todos, es más, olvídate de los sellos, vete al reverso y la mitad de lo que está hecho a veces dice azúcares añadidos, el pan, eh, este, todo, todo, ya no hay nada, galletas, dulces, refrescos, aguas naturales, todo. Tenemos una mala desinform una desinformación también de la alimentación y entonces como hemos crecido demasiado así con tantas cosas, ¿sí? Pues se te hace Bombardeados, muy, ¿no? Bombardeados, cosas de, de, de tanta esta mercadotecnia, entonces a la mente se le hace muy difícil poder cambiar hábitos. Poder lograr entender que lo saludable no es, no es que no sepa bien, no es que no esté rico, no es que sea caro. A mí se me hace mucho más barato comer saludable que comer así Oye, mal. sí, porque eso es algo que yo he escuchado en varias personas, no solamente de, de la disciplina que realizas, sino que muchas personas dicen, no es que comer cosas nutritivas y saludables, es más caro que comprarte una sabrita que te mata el hambre de manera eh, rápida y barata, ¿no? Así o sea, es que, por eso digo, estamos desinformados con los alimentos, hay alimentos muy, muy baratos que te aportan muy buenas cantidades de nutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es, bueno, eh, las verduras, ¿qué te podría decir? Las verduras congeladas, ¿no? Mucha gente cree que las mejores verduras son las que, que están ahí, en frescas. Los supermercados, frescas. ¿no? O sea, no quiere decir que son malas, no estoy diciendo que son malas, sino que llevan un proceso para llegar a ese lugar. Entonces, las verduras congeladas son un poco más económicas, te duran más, pero esas verduras ya llevaron un proceso también que es nada más servirlas, selladas al vacío y congeladas. Se perduran más y, y, pues, prácticamente la verdura ya no tiene contacto con, con, con manos, con un camión, con otras cosas. O sea, es, ese es un ejemplo, ¿no? La avena. La muy versátil, puedes hacer este pizzas, puedes hacer eh, hot, hot cakes puedes hacer este hot cakes, pan muchas cosas o sea, el, la zanahoria eh, pero también general. por ahí he escuchado que la avena en exceso también es mala o sea, que, o sea no mala, sino que ya puede uno caer en comer exceso de eh, la avena y como si fuera la harina, o sea que te haría el mismo daño por los excesos Así sí es, es verdad. Un poquito, porque también por lo mismo con la, eh, hay a, este avenas que tú lees y dicen azúcares añadidos, y la avena que tú debes de comprar debe decir avena 100% pura nada más o avena, no debe decir otra cosa. Y claro que sí, hasta la misma comida saludable en exceso te hace mal. O sea, una avena, Todo esto que te digo te lo recomiendo y te lo platico como... Porque me hace falta. Experiencia, ¿no? O sea, no porque como, me hace falta. No, no como que hayamos estudiado la nutrición, pero pues en base a lo que hemos Oye, llevado. sí, porque hay que aclarar, porque no falta por ahí el que se ofende o el que dice, oye, es que tú cómo sabes si no eres nutriólogo. Aquí José Daniel nos está contando algo basado de, efectivamente en algo que la experiencia le llevó a conocer, que a él le ha funcionado, y también es válido, ¿no?, el que quiera eh, tener una disciplina más avanzada, a lo mejor tener un nutriólogo, tener todos los personajes que involucren a esto ya más a nivel científico, ¿no? A, a ese camino íbamos ya explicando y separando un poquito de lo difícil que es cambiar los hábitos alimenticios. Entonces, para un atleta que ya prácticamente está en el alto rendimiento es mucho más difícil, ¿Por qué? Porque ahí entran los, los, grama, los gramajes de, de cada alimentación, las calorías, los lípidos, las grasas, los carbohidratos, las proteínas. Todo eso a veces estresa demasiado al, al atleta porque que tengo que pesar la comida que si me, y si no doy el peso. Y que se tengo que hacer corte y, y muchas cosas a veces se te hace más difícil cambiar. El, o comer Oye, el y que mejor. tienen que comer además varias veces al día, como dices, ¿no? No, en sí, depende de cómo sea la persona, ¿no? Lo de comer varias veces es, es un poco controversial, ¿no? Depende del organismo de la persona y cómo tú te hayas acoplado a tu alimentación, ¿no? O sea, yo en mi caso, yo todas las mañanas desayuno súper tarde, Y no es como que yo ande en un desnivel de, de glucosa o azúcar y todas esas cosas, sino que yo ya me adapté así, ya me acostumbré. A mí me gusta salir a correr en ayunas. Siento que, que tengo gastar más energía y no me da más flojera, ¿no? Entonces, ya eso ya depende de, de cómo tú te hayas acostumbrado, cómo tu nutriólogo también te haya o tomado. tu organismo tu, también no sí, lo vaya asimilando. Porque antes de tener tu, tu asesoría nutricional cuando vas a competir, se te hace un examen profundo. Ya no es solamente el que te pesan, te toman la medida, no sino que ya hay un proceso diferente. Eh, ya es, se, se usan máquinas para medir porcentaje de agua, porcentaje de músculo, este... Densidad del ósea, densidad de. Este, no, no recuerdo bien el. el Masa mejor. corporal y todo ese rollo. Todo, ¿no todo ese tipo de cosas ya el nutriólogo lo lleva más a fondo. ¿Por qué? Porque vas a llevar a un límite tu cuerpo, ¿no? Yo en mi caso fue una locura, pero sí lo llevé al límite. O sea, bajé a 61 kilos midiendo 61 75 kilos. kilos. O sea, llegué al 3% de grasa corporal y dije eso ya. Fue, fue una locura, pero me enseñó un. Que puedo lograr lo que yo quiera mientras yo me lo proponga, o sea, si tú te enfocas y te quedas en ese lugar y no, se sale, y no, te sales no, no, no, logras lo que sea. Esa pelea la perdí, no, no, acoplé. no, no, no, la el procedimiento peso y del del peso y fue muy pronto, no, cambio no, no, fue paso pronto, no, no, no, no, no, no, paso no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí se puede, sí se puede. Hay muchos atletas hasta mucho más altos. Que Pero pescan. tendrías que haberte adaptado en mucho más tiempo a ese sistema de vida. Así es. ¿No? No, no al sistema de vida, sino al, al peso. Cuando tú haces un corte de peso muy, muy drástico, a veces los músculos cuando se quedan sin agua empiezan a tener calambres. El músculo se funciona más con, con agua. Y si le quitas todo el agua para hacer el corte de peso, ya cuando subes todo deshidratado, y no sé si los has visto en la UFC, que hasta les quitan la toalla, es eso es malísimo, la verdad. Pero eso es parte... Es como de... una sí. descompensación. Sí, sí. Es. La, los cortes de peso, ¿qué significa corte de peso? Es, eh, por ejemplo, a mí me toca pesar en... Yo peso 70 kilos, pero voy a pelear en 65, ¿no? Ese es un margen que yo ya tengo controlado. 5 kilos, sé que los puedo sudar, sé que no me descompensa tanto en, en el nivel de azúcar, en el nivel de, de, de mi cuerpo, ¿no? Entonces... En una, este, muchos usan el sauna, otros usan las, este, las chamarras de nylon para sudar. Y ya pues prácticamente es tirar el agua que tiene tu cuerpo para que llegues a los 75. También la rehidratación para ese proceso es especial, no simplemente tomar agua de golpe. También ahí tienen sus, sus periodos de tiempo para que puedas hidratarte con agua y luego con, con suero oral. No del, del suelito ese. No del de la colores. Secretaría de Salud. Eh, precisamente. Los, <risa> ah, esos de ese. Son los buenos. Ese es el esos bueno. Son los buenos porque esos te traen sales minerales. Ah, bueno, traen... tú los, los que me dices son malos son los de las marcas que las venden en la farmacia. Eses están llenas de glucosa, llenas de azúcar y, y todo o lo O sea, más. es como que me tomaron una Coca-Cola. ¿Sí? O algún otro refresco azucarado. Ajá, exactamente. ¿No? Así. El mejor que te puedes tomar es esos de la Secretaría y los, los que tú te preparas agüita con. Agua mineral con limón, bicarbonato y sal. Y Vodka. También puede ser. <risa> Oye, José sea, Daniel. después de las peleas. Me imagino que ya te han preguntado esto un montón de veces, pero a lo mejor la gente que hoy te ve a través de tiempos, pues a lo mejor no te conocía. ¿Cómo nace en ti la curiosidad por, por esta disciplina? O sea, ¿a qué edad? ¿Cómo te das cuenta? ¿Dónde lo ves? ¿Y qué? ¿Qué es lo primero que haces para, pues para desarrollar tus eh, cualidades en, esta, en este deporte? Bueno, mi, mi papá era maestro de karate, entonces yo cuando tenía ocho años, él me, él me llevaba al karate, pero de allá mi papá fallece, yo cuando tenía 12 años, y entonces pues yo inicié, pues dejé las, el karate y las artes marciales de ese lado, y pues prácticamente se me olvidaron, yo era un niño ya... Entonces yo soy del municipio de Tenago, en Tenago me enteré que daban lucha olímpica por un profesor aquí. De allá me inscribo, veo que me gusta, veníamos a competir aquí a, al 20 de noviembre, al CEDAR, hacíamos campamentos los fines de semana, nos invitaba el profesor a quedarnos en su casa, es más, nos bajamos aquí de los cocteleros, él se llevaba las maletas, nos cambiamos, y nos íbamos corriendo hasta el hasta al nuevo parque acuático, hasta ahí llegamos. Ya de ahí nos, nos cambiábamos y nos íbamos al 20 de noviembre a entrenar todo el fin de semana, ¿no? Entonces también el, el CEDAR nos apoyaba con, con alimentación de, del fin de semana, ¿no? Nos daba un poquito ya y eso era prácticamente todo y ya nos regresábamos el domingo en la, en, la, en la noche. De ahí surge un problema, un, ya sabes, no falta el, el, el, el mamalón que… Que se va un día a entrenar y ya se siente que se la sabe todo. En todos ya lados se siente canelo. En el gym, en, en el cross, en todos lados. En el trabajo, en, en la escuela. Lados. Hay uno que... Nunca falta un... En todos lados, ¿no? Llega y se va. Al día siguiente voy a la escuela y me jalan para allá y me dicen, oye, te está esperando una señora. Y la señora muerta en llanto, así, no te imaginas. Pues el muchacho estaba inconsciente ya creo que dos, tres días en el hospital. Entonces, hubo un, todo un proceso de la demanda, la cuestión es que se dieron cuenta de que no precisamente fue allá hubo un video que sacó al muchacho que lo cargan, lo derriban, se agarró a marazos en la calle, ¿no? Y quitan las luchas asociadas de ahí de Tenabo, se pausa un ratito y me dediqué a hacer un poco de fútbol. La verdad que fútbol creo que es mi deporte frustrado porque me lesioné más jugando fútbol que, que peleando, la verdad. Casi pierdo mi vida, mi vida deportiva por un partido de fútbol. De fútbol, ¿no? Sí. Todo, lo, todo el esfuerzo que Todo el esfuerzo hecho. iba a valer por un partido de fútbol. Bueno, me dedico un ratito al fútbol, pero pues de ahí lo, lo dejo, ¿no? Regresa, mandan a otro profesor, vuelvo con él allá a entrenar, se hace mi amigo hasta la fecha. Eh, luego de ahí cierra porque pues ya no pagaban el seda ya no, ya no voy a dar clase. Puso su academia entrenado ahí. ¿Qué pasa en los municipios? En los municipios se da un poquito más del deporte, fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol, esas cosas. De todo. Entonces, cuando llega un deporte de contacto, precisamente en los municipios tienen esa desinformación, porque pues a veces no tenemos o no conocemos más allá. El acceso de, a la información. Ajá, exactamente, ¿no? no quiere decir que sean así. Si hasta estando aquí, uh -huh. en la ciudad capital, de repente a veces no uh -huh. nos llega todo, o al contrario nos llega exceso de información que nos satura, y no nos permite como que enfocarnos en algo para conocerlo. Me imagino que a lo mejor en el municipio es un poco más Ajá, complicado. Casi no se da a conocer mucho ese deporte porque no se le ha dado la difusión, ¿no? Y yo sé que si se le da la difusión correcta le va a gustar a muchas personas. Eh, en ese entonces cobraban 20 pesos, mi amigo, ¿no? Pues casi nada no lo pagaban, no les gustó mucha indisciplina, le dije oye, pues a mí sí me gustó, en el, me estaban enseñando artes marciales mixtas, ahí ya dejé la lucha y me enseñó artes marciales mixtas le pregunto, oye, ¿dónde puedo ir a entrenar? me recomienda hasta ahorita, hasta la fecha, nuestra academia con el profesor la Escuela de Combate Campeche ¿dónde eh, está? ¿para quedar la promoción de una ahorita vez? ahorita estábamos entrenando la academia está con, junto con el profesor Alexis en el CEDAR de siglo XXIII en el Paralímpico. Ahí está el profesor, pueden caerle cuando gusten, de 7 a 9 de la noche. Todos los días, de lunes a viernes. Ahí está. Y hasta la fecha sigo también prácticamente agradecido con, con el profe, porque desde que yo llegué a la academia, el profe me apoyó. Oye, pero ya en ese momento te viniste a vivir para acá. No, ¿no? yo viajabas o sea, todos los días. O sea, que eso es que verdaderamente te guste. Me gustó, a mí me lo gustó que, lo que haces y la disciplina. Me atrapó ese, ese deporte, no sé, por me gustó no era porque sea muy agresivo porque me gusta ya me gusta pegar o algo así aunque fíjate que en un tiempo que sí me agarré mucho a es madras. que hay quien se lo busca tengo una mala suerte que siempre que había madras estaba yo ahí aunque yo no lo estaba buscando me dice en la escuela de combate campeche así dice yo, alfredo dame que él no lo provoca llega este llego a la academia y estaban en san román en ese entonces Siempre han dado pelón y llego y me, y me apodan el, el Soldado Universal ese primer día. Y le digo, ¿por qué me dicen? Porque está pelón, ¿no? Y me decían que, que éramos soldaditos. Me gustó la academia, buena onda los chavos. Y regreso al pueblo, ¿no? Y dije, voy a regresar otra vez. Iba yo cada dos, tres días y hasta que un día me dice el profe, ¿y tú de dónde eres? digo, ya, pues oye, tenabo, vente ya no faltes, este, vemos qué pasamos si te damos una beca con, con la academia y ya para que vengas todos los días. ¿no? Pues órale y yo me puse a pensar, ¿qué carajo voy a hacer para tener más dinero? Entonces también me gustaba mucho el gimnasio. Hacía muchas pesas, me empecé a informar sobre el, el entrenamiento funcional, tomé una certificación y me empecé a dar clases allá en, en el municipio. ¿no? Hacía yo activación física y un poquito de artes marciales para los niños. Me iba bastante bien, a la gente le gustó, las mujeres iban, tenía yo en una hora 20, 30 mujeres. Y les encantaba porque, pues, era muy dinámico, era muy, muy, este, bonito, ¿no? Todas se llevaban bastante bien y se conocen, ¿no? Me quedo en la academia, empiezo a ir y venir, ir y venir, y venir. Llega la pandemia, puse un negocio de, de comida saludable porque precisamente todo el mundo me preguntaba, oye… Entenado. entrenado Me preguntaba, oye, ¿tú qué vas al gimnasio? ¿Qué comes? ¿Qué puedo comer? ¿Y tú qué vas a entrenar y das clases y todo esto? ¿Para qué recomendás, Lo podemos vender, ¿no? <risa> Le viste un nicho de mercado que podías este, aprovechar. Esa es mentalidad de tiburón. Eso. <risa> Le seguimos con eso, llega la pandemia, pues prácticamente ya no se podía seguir atendiendo esto de la comida salud. Llega un momento que ya la gente se, se paniqueó, 2020, ¿no? 2020, inicios del 2020, marzo del 2020. Por ahí, Es cuando marzo. empieza lo ya de la pandemia. Ya un poquito más después me dice no, es que ya sabes que ya no puedo. ¿Y qué le hacemos? Ya, ya no puedo dar clases, me cerraron las, las, las canchas, ya no se puede, me, tampoco lo de la comida se puede. ¿Y ahora qué le hacemos? Pues ni modo, vamos a Campeche. Y, y el profe le dijo: Este, pues no, voy a buscar un trabajo o algo ahí, lo que se puede. Y empecé a dar clases en, en la academia, ¿no? El profe me abrió las puertas, me dejó las llaves y estuve viviendo tres meses en, en el gimnasio, ¿no? Yo daba clases, me levantaba, daba clases y prácticamente era desayunar, almorzar y cenar. Eh, artes marciales mixtas y ejercicio así que pues si estás todos los días vos digo la constancia es importante yo cuando me di cuenta yo ya había avanzado mucho porque también entrenaba con los chavos estos de que ya eran profesionales Romario, estaba Dino, estaba también Ramón y varios chavos que hasta la fecha pelean ahorita ya como profesionales yo era como su sparring o, o el que los apoyaban en el físico, porque siempre me ha gustado echarle goz y si algo. Yo, cuando ya estoy aquí, o sea, ya no me voy para atrás, ya vamos, más adelante, más adelante, más adelante. Y ya nos enfocamos, empezaron las competencias, se abrieron el, el, las competencias y nos fuimos a la primera que fue Ciudad de México. Nos fue bastante bien el Nacional, ahí tuvimos medalla de oro. Luego fuimos a otras más y otras más. que fue ¿Son torneos que se realizan cada año? ¿Son anuales? No, las competencias se, re se realizan durante todo el año. Están las estatales, están las regionales y de último están los nacionales. Antes ya habían hecho competencias eh, estatales aquí, regionales, simplemente que se habían pausado por lo de la pandemia. Entonces ya una vez que se abrió, pues ya era directo ir al nacional, nada más la cuestión era mantenerse. Es más, hasta se lanzó un... un un torneo virtual, ¿no? Que era... ¿Y cómo? Que era poner tu teléfono. Cómo? O sea, te grababas haciendo sombra y de acuerdo a tu nivel y ya ellos te calificaban. Así era. Y, por, y perdí mi teléfono por eso, porque lo puse. O te sea, salió contraproducente. Me salió contraproducente. Porque lo puse, no tenía dónde y estaba yo en la cancha ahí haciendo mi, mi sombra y la pongo acá y viendo un viento y se cae y, no y se le rompe toda la pantalla. Te salió más caro. Ni competí, ni grabé y perdí un teléfono. Así que no fue mal, llegamos... Mal nacional. año, 2020. Mal. Llegamos al nacional que fue Monterrey, también había, este, fue el segundo nacional, el tercer nacional. Oye, o sea, perdón que te interrumpa, pero todos estos torneos, todos estos eh, lugares que visitaste, ¿cómo le hacías? Me imagino que A tienes ver. que buscar el papeo que tu camisa, por ejemplo, tiene ahí algunos logotipos. ¿Ustedes tienen que buscar sus patrocinadores o cómo... ¿Cómo se van a lugares, uh, no sé, que pues todo cuesta, todo es caro? Ahorita las, las artes marciales han crecido mucho en, en, en México, ¿no? Prácticamente porque pues en Estados Unidos y otras ya se ha desarrollado un poquito más. La cuestión de las artes marciales es un poco difícil porque no tiene la difusión y entonces no hay el apoyo gubernamental, no hay el apoyo local, porque no se conoce. Entonces, cuando tú ya te empiezas a tener un nivel avanzado, donde ya aprovechas, por ejemplo, las televisoras, que ya aprovechas las plataformas digitales donde ya tiene vistas. Entonces, en base a eso es como tu respaldo para que te digas, oye, mira, yo estoy este, peleando aquí, entonces busco apoyo para poder tener una preparación más adecuada, para poder ir a mis viajes. O sea, y donde... Cada quien tiene su método diferente, ¿no? En el caso mío, yo... Voy a las empresas cercanas, ¿no? A las que son locales, pequeños comercios o algo así. Y yo no pido dinero, ¿no? Les pido, por ejemplo, ¿tienes algún producto? ¿Tienes este, algún servicio o algo así? O sea, de la manera más humilde, ¿no? No exigiendo pero, porque, pues, estamos apenas en el camino, ¿no? es decir, yo, es un camino muy, muy largo que, que necesita de mucho apoyo. Entonces, ya cuando logro pues, reunir un, una buena cantidad de productos o, o de cosas así, pues, yo hago rifas. Y a veces hasta de mi propio trabajo, de mi dinero, yo pongo la mitad porque ni alcanza. Y hacemos rifas, que, que boletos de a 50 pesos, que de a 100 pesos y así, pues ya va saliendo, ¿no? Y a veces ni se junta, te digo, me voy a la competencia y hay que gastar 10 mil pesos, la verdad se gasta mucho. El boleto de avión, el hospedaje, la ficha de, de, de competidor... Eh, que si también no hay hotel hay que pagar la alimentación y a veces la alimentación es especial para los cortes, la rehidratación y si no vas solo porque muchas veces he ido solo y creo que fue, muy, muy, fue un grave error porque es un riesgo y es peligroso, vas a que te golpeen, vas a que nunca te, te arranque la, la cabeza. Entonces es todo un rollo el conseguir llegar a una competencia en cuestión económica, ¿no? Pero afortunadamente, sí hay un poco. O sea, como me dices tú, sí existe el apoyo. Todavía no tanto. Falta. Y yo creo que sí, como dice, hay que aprovechar espacios como este para que la gente te conozca, te ubique y te ayude, ¿no? Así es. Eh, pero te digo, no, no hay tanta la difusión, pero si tú les llegas, les platicas les hablas. ¿cu ¿Cuáles son mis argumentos? Mira, este, tantas personas me ven. O sea, yo no soy un influencer de de alta calidad o de alta categoría, vamos a llamarlo así. Pero mira, a mí me ven tantas personas, y todas estas personas que me están viendo son gente cercana de acá. O sea, no son dos, tres personas, pero sí es un buen número local. va Entonces, ¿dónde te interesa más que la gente te compre? O sea, los de lejos no te van a comprar. Pues, pues no, obviamente no. Pues los locales, ¿no? Entonces, si de esas... 100 personas, 200 personas que, que me ven, 5 quizá vayan a comprar a tu local, vamos a ponerle 10, de esas 10, no sé, 5 van a comprar dos tres días y así vas teniendo un cliente y creo que es la mayor ganancia que un, que un emprendedor o un empresario, o sea te lo digo yo también porque soy emprendedor y tenemos diferentes eh, cosas que vendemos. ¿Y qué mejor que tener un cliente seguido, aunque sean pocos, aunque sean dos, tres? Esos son los... los Lo que mismo realmente... que en las redes sociales. Tú puedes tener millones, bueno, no millones, exagero, pero puedes tener 100 mil eh, personas que te siguen a través de la página, pero siempre van a ser los mismos 10 o 20, los poquitos que compartan tus videos, comenten y le digan a otras personas de ti. Lo mismo sucede con un negocio. Así que yo me imagino que es lo que es atractivo o lo que debe ser atractivo para una persona que decida apoyarte en un viaje que yo creo que te quedaste corto. Creo que te debe costar ahora un poco más un viajecito a competir mínimo. Yo le calculo así unos 25 mil pesos. Pienso. Me equivoco. Por ahí, la verdad, si vas cómodamente, o sea, solo si vas avión. como debes de ir, eso te cuesta. O sea, yo, yo en, en lo que me he gastado y es muy limitado como voy, y te lo juro, me he quedado a dormir hasta en el tatami de, de algún gimnasio que nos han abierto las puertas para poder llegar a la competencia, nos hemos limitado en la comida, nos hemos limitado en el transporte, o sea, hemos tratado de, de ajustar las cosas porque precisamente no hay el apoyo, ¿no? Oye, José Daniel, y eso aquí en Campeche, y ya que te ha tocado conocer a otros competidores de diversas partes de la República, ahí la situación es diferente, hay un poco más de apoyo. Varía un poquito. La verdad, te lo puedo decir, 50-50. Pues, sabemos que aquí, esta parte de la región sur, el, el, no se gana mucho, eh, o no se gana muy bien, que digamos, en comparación... No hay tanta industria, como por ejemplo Monterrey. No estoy diciendo que esté mal pagado, en comparación a Monterrey, Ciudad de México, dentro sí, que que del país, va. entonces... Pues estás hablando de que los institu las instituciones, las secretarías y todo ese tipo de cosas, pues tienen un poquito más de, de ingreso, ¿no? Entonces, hay más dinero, pues hay más apoyo, ¿no? Entonces, no quiere decir que no se esté apoyando, sino que hay más preferencias, se conoce un poco de más, eh, el número de la población es más grande, entonces, la, el alcance que tiene esos deportes es mucho mayor, entonces las academias de aquí, los alumnos son de 20, 30 personas, ahí son de 50, son de 100 personas al día, ¿no? O sea, de, como de 20 personas por clase. Estamos hablando de que pueden haber cinco clases, dos en la mañana y tres en, en, en la tarde. Y aquí, pues, a duras penas tenemos la clase sí. de la mañana y la clase de, de la tarde, ¿no? Que sea que son dos. Pero, pues, si ahí tú teniendo mayor ingreso, mayor multitud, tu academia y tú vas en representación de tu academia, pues la academia te respalda, ¿no? O sea, y aparte, las instituciones que ven, que dices, hay resultados. Este, que tienes buen rendimiento. Hay además. buen rendimiento, hay buen alcance de difusión. O sea, lo que realmente interesa a veces para tener el apoyo es que tanta gente te ve y qué tanto se, se difunde eso que estás haciendo, ¿no? Ahí se basan en los que te apoyan, ¿no? Yo, para también poder llegar, ¿qué se debe decir? Te digo, llegamos, nos dormíamos. Un día llegamos a, este, a la Ciudad de México, volando y corriendo, ya casi nos, nos perdíamos el vuelo. Acababa de temblar este, ligeramente y se habían caído unas ventanas. Y en eso que estábamos corriendo, llegamos tarde a, a la academia para precisamente reportarnos y decir que ya estábamos allá para que nos vayamos a la competencia. Y luego nos dicen que no, que todavía que la competencia va a ser mañana, que se había pospuesto. Pues, ¿Y dónde vamos a dormir? Le hablamos a, a, al presidente y dice, oye, pues no, no hay dónde, no tenemos recursos, no hay nada. Y pues la única manera que se pueden quedarse aquí, y puta madre, pues ni pedo. Había unos moscos del tamaño de un dinosaurio así, <risa> grande. De esos de Jurassic Park. Así, de esos, no manches, y el frío, no, estábamos en el tercer piso y las ventanas acababan de caer y ahí estábamos todos ahí sin sabanitas, sin nada pero con toda la ilusión, con todas las ganas, con todo, con todo así, ya te imaginas, ¿no? Todo el apoyo que tenía tu familia, tus amigos, tus compañeros. No, y que además tienes que eh, quedar bien con los que te apoyaron, con tus patrocinadores. O sea, que tienes todo eso que te anima además a sobresalir y a ya que ya estás ahí, creo que tienes que darlo todo, ¿no? Eso me pasó cuando dije que bajé a los 61 kilos, dije, ya estoy aquí llegó un límite, un que te lo juro, yo a, eso, a mis compañeros le decía, ¿qué carajo aquí? yo ya no quiero estar aquí, yo ya me voy no sé qué estoy haciendo, estoy loco esto no es sano, esto no es saludable <risa> decía, porque yo ya, ya estaba yo al borde del límite, de, de que ya quería comer de que ya quería hacer cosas ¿eh? ya estaba triste que, que estaba lejos de mi casa o sea, muchas cosas, ¿no? Y, como que te da el bajón sí, te da el bajón y dije, pero ya me apoyó mucha gente dije, ya, ya hay gente que que está esperando que yo, que yo vaya a esa pelea, que me quiere ver, hay gente que me apoya, dije, bueno, pues vamos a aguantar un poquito más, vamos a aguantar un poquito más, así que esa es parte importante, tener la responsabilidad de, de no dejar mal a las personas que te apoyan así que pues en esa es mi opinión. ¿no? Sí, porque no se trata de un capricho nada más de ir a una competencia, sino que tú tenías un, un sueño, no tienes, así es. porque esto continúa, no, no se termina. Así, ahorita pues ya llevamos varios nacionales, ahorita el año pasado gané el internacional de, del Mexican Open, estuvimos, llegaron un país de por ahí de Rusia, no me acuerdo, Kirguistán algo así, estuvo Ecuador, Colombia, estuvo Guatemala. Oye, ya Guatemala, a nivel entonces, internacional, ¿no? Ese fue mi primer internacional que fue el año pasado, este año también vamos a participar que va a ser el... En a ver, cuéntame de ese para que la gente sepa, ahorita aprovechando igual. Bueno, el Mexican Open es un abierto internacional que hace la Federación eh, Nacional de Kickboxing, WACO, ¿no? Eh, ahí invitan a, pues a, todo, a todos los países que quieran participar y mientras más haya, mientras más haya mucho mejor. Esa competencia reúne a, a los niveles más avanzados que tiene cada categoría. En mi, en mi caso yo soy de la categoría Low Kick. Menos de 75 kilos. Eh, pues puede haber de las diferentes, así que pues eso nos fue bastante bien. Porque ¿Y de ahí cómo seleccionan a uno, José Daniel? es eh, ¿De todo México va un representante o van varios de México? Del estado, no, es abierto, hay cada quien que se... Ahí tú puedes, te, te inscribes. Te inscribes. O Esa sea, se no hay vida. como que un eh, pre donde seleccionan a los mejores para ir, ¿no? sino que cada estado selecciona a su mejor competidor para que vaya. También, compita, para, ¿no? también para participar en esa Tienes que tener un ranking Tienes que tener un cierto puntaje Para que puedas entrar no, nada, Si es abierto, pero tienes que cumplir con un cierto ah, okay, requisito okay, okay, okay. Una vez que ya cumplas ese requisito Pues ya estás. O está. sea, aquí nuestro camarógrafo no puede ir así nada más A competir Puede ir a echarnos la mano <risa> Puede ir a grabar, podemos hacer un videoblog desde ahí verdad Pero tendríamos que un día. conseguir un patrocinador También nosotros para ir Así que pues de verdad le, Les invito <risa> A que apoyen a este deporte, que me apoyen para... Poder... ¿Cuándo es el, ¿Cuánto es el torneo? Eh, 22 de junio. 22 de junio. Entonces, tú ya te estás preparando para eso. Sí, ahorita ya estamos en la recuperación. Eh, ahorita no, no han visto que hemos tenido mucha actividad en... Yo soy muy activo en mi Instagram y en, y en el Facebook, en los estados y todo Di eso. Y tu Instagram para estamos que... Estamos como José Daniel y José Daniel en Facebook Instagram, así en los dos. Ahí está, ahí te pueden encontrar. Entonces, ahorita es como que... Estás más metido en tu trabajo. así eh, Dejé un ratito eso, no tanto porque esté metido en el trabajo, me lesioné. Pues te digo, casi pierdo <risa> mi vida deportiva por un... Este, por el fútbol. Por el fútbol. <risa> en el trabajo habían, sacaron un equipo de fútbol, me invitan a jugar, este, meto la pata y me vuelvo a un lado. ¿Literal? ¿verdad? Literal me voy <risa> a Metí la pata. Metí la pata. Me dio tendijitis en, en la pata de ganso, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo tres ligamentos acá. Al momento de flexionar mi rodilla... Salta el, el, el ligamento. Entonces no me permitía. Llegó un momento que se inflamó y ya no pude correr, ya no pude brincar. Pero nada. ese tipo de lesión sí, se, sí te logra recuperar con terapia. Sí, ya, o sea, ya no me te va recuperé, a afectar en tu ya. rendimiento. Ya me recuperé. Fue, eso fue eh, noviembre, diciembre y un poquito de enero. Ya después de enero ya. ¿Y dejaste el fútbol? Dejé el fútbol y dije, jamás vuelvo a regresar. <risa> lo mío, lo mío es las artes marciales. Es, la, es el arte marcial. Me recuperé, estuvimos yendo a terapia, nos apoyaron con la terapia también, este, el CEDAR nos apoyó con la terapia, eso les, la, les agradezco al profe. Oye, Francisco. y así sinceramente, sin tintes políticos ni partidistas, porque no queremos eso ahora aquí en tiempos. Sí, está mejor, eh, ¿tienes más apoyo ahora con esta administración en el CEDAR que con la administración anterior? Sí, hay apoyo, la verdad, eh, tengo eh, realmente buen apoyo ahorita. Me han apoyado con los viajes de los vuelos de ida y vuelta para, para las competencias. Me han apoyado económicamente algunas veces también para lo de la alimentación. Eh, me apoyaron esta también con la rehabilitación completa de mi, de mi rodilla porque sí fueron como 14 sesiones de, de terapia, ya, láser y todo esto, ultrasonido, manual... Eh, todo lo que requiere para una buena rehabilitación me recuperaron bien así que pues también les hemos dado resultados no, no quiere decir que nos han apoyado por, por ir a solicitar de a gratis, de a gratis ¿no? sino que también hemos traído las medallas de oro, hemos traído los, los primeros lugares, hemos traído reconocimientos nacionales por presidentes de la federación o sea, no, hay cosa que nos respalde para solicitar lo que estamos pidiendo Oye José Daniel, y después de toda esta travesía que has eh, realizado a lo largo de tu vida por este sueño, ¿cómo te ves ahora en un futuro? ¿Qué sigue para, además del torneo que viene, qué sigue para ti? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sueño tienes respecto a las artes marciales? No sé, por ejemplo, tener mi academia, ¿eh? no sé, tú me puedes decir ahí. Lo que sigue es la selección nacional de kickboxing. Ahorita yo ya estoy como preseleccionado nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que soy las fuerzas básicas de la Selección Nacional. ¿Qué me hace falta? Precisamente el apoyo para poder ir a, a la Ciudad de México y quedarme varios días y hacer pruebas allá. Ahí yo tengo que pasar una serie de, de, de pruebas. Oye, ¿hay una, edad, si... ¿hay una edad específica? No, hay todas las edades para... Todas las edades, dependiendo para, de la categoría, me imagino, Dependiendo de ¿no? la categoría. Este, hace falta ir a, a Ciudad de México para poder precisamente pasar esos exámenes, yo sé que los vamos a pasar y hay el nivel, ya nos lo han dicho, ya, ya estamos fichados, ya nos conocen, ya saben quién es el ruso, ya saben quiénes son los campechanos, así que simplemente nada más falta ir y seguirle dando. Conseguir los recursos, ¿no? También para ir. Esa es la parte por el kickboxing, Selección Nacional de Kickboxing, por la parte de las artes marciales. es mi no, eso es como lo que sigue, la meta lo que, lo sí. que, ah, es lo bueno, que sigue, estamos a corto diciendo. plazo, no en las artes marciales mixtas nos sigue ya el quiero el debut profesional y ahí pues eh, quiero avanzar, avanzar, avanzar, pero realmente lo que a mí me gustaría más es ser un seleccionado nacional de, de kickboxing, no porque eso ya le da un poco más de valor a, a, un, a un peleador de artes marciales mixtas, ya no es como que entre... El que tiene récord de 10 ganadas, 5 perdidas, ¿no? Sino que ya entra un récord. Dice campeón nacional con 5 perdidas. Campeón eh, mundial de kickboxing con, o seleccionado nacional. Eso ya le da un poco más de le valor. Da plus. A, le da más agrega, Se más, escucha más pro. No, sino que ya tiene la experiencia de lo que es las cámaras, de lo que es ya es un, un, un este una competencia de nivel, ¿no? ya hay más presión, ya hay más avance, las los competidores tienen la misma hambre que tú, o sea, ellos van a lo mismo que tú, así que imagínate es un 50-50 y, y el que entrenó más y el que fue más disciplinado o el que fue más constante ahí te vas a dar cuenta, en los deportes de contacto no hay suerte no hay el que vaya a ganar, sino que es, que realmente es el, el disciplinado. El que verdaderamente se preparó. Así es. Es el que lo consigue, ¿no? Oye, José Daniel, ¿y algún miedo a algo que le tengas miedo? Dejar de hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, le tengo más miedo a no hacer algo que pude haber hecho y yo vivo arrep arrepentido, eso es lo que realmente... Ahorita lo pensé bien, v vivir arrepentido de no poder haber hecho algo que yo pude y, y sé que puedo lograr ser un seleccionado nacional y lo tengo que hacer. Oye, ¿y cuántos años tienes además? Eh, yo tengo 25 años. Eh... Tía, uh... Sí, es chance todavía de hacer muchas cosas. Así es, así que estamos en, en, en, muy, buena, en muy buena edad para continuar eso de los deportes de, de contacto. Profesionalmente hay peleadores hasta de 40 años, ¿no? Pero lo recomendable y lo saludable, digo saludable porque ahorita te voy a comentar, es 34, 35 años, tú, ¿no? Te quedan 10 años y Dios quiere todavía. Te platico lo del saludable, cuando tú también... Es importante, cuando uno ya pasa al nivel este, de competencia profesional o ya muy avanzado, al, ya pierde y cambia la esencia. Al inicio tú lo haces porque te gusta, porque tienes las ganas, porque ya es, este, es algo que te gusta, no ya tienes integrado en base a tu experiencia o a tu constancia. ¿no? Pero ya cuando pasas a un nivel avanzado, las presiones son diferentes. Cuando, o sea, lo escuché hace poco de, un, de, un, de, un, de una persona que cuando tienes hambre o cuando empiezas desde cero lo ves como ilusión, lo ves bonito, lo ves... Pero ya después de que tú tienes ya todas las cosas, tienes el apoyo, tienes, este, tienes las herramientas, tienes todo para lograr hacerlo y ya realmente depende de ti, ya es compromiso. Y a veces cuando ya es por compromiso, es un poco más difícil y, y llega a la monotonía. Tienes que, realmente es para los que están locos. Los que están locos. <risa> ¡Qué las, sincero! <risa> los que no están bien de la cabeza, los que están dispuestos a sacrificar tiempo, familia, dinero, eh, de todo, ¿no? Porque te van Sí, a... porque además yo creo que con la edad, la mayoría de las personas vamos adquiriendo otro tipo de responsabilidades. Familia. Hijos, un trabajo, porque si de repente te toca que no tengas el apoyo suficiente en cuestión económica, pues tienes, tienes que tener un sustento, un trabajo donde tienes que estar ocho horas, diez horas, de lunes a sábado, y ya no, como dices tú, puedes rendir igual, ¿no? ya no puedes, aunque tengas mucha pasión y muchas, eh, mucha disciplina, pues va a llegar un momento en que empiece el sueño como que. Sí, sí. No apagarse, pero empieza a ser más complicado. Así es. Pues digo, es para los que realmente están locos, porque los que están locos no van a trabajar, ¿eh? ellos <risa> van a estar dedicados al 100% a su disciplina. Ellos van a levantarse a las 5 de la mañana para entrenar hasta las 7, desayunar, comer, descansar, planear lo que tienen que hacer, ir a entrenar a las 4, luego terminan a las 6. De ahí descansar otro ratito y terminar a la última clase de las 8 o de nueve. Es, esa es la rutina que nosotros llevamos cuando hacemos los campamentos. Entonces ya no sé no es... O sea, ya no tienes tiempo ni para ir a trabajar, a ganar algo. Entonces ahí es cuando ya entra la gente que te apoya, la gente que te da el, el patrocinio. Pero si no lo tienes, tienes que trabajar, tienes que ver de qué manera. De hacerla. algo hay que vivir. Tienes que ver de qué manera y se hace difícil, ya, ya no es tan, tan fácil, ¿no? Ya, ¿no? ya no tienes el tiempo para enfocarte a en lo que realmente quieres. Y ahí es cuando pones en la balanza, ¿qué quieres más? ¿Quiero ser un campeón este, del mundo y pagar todo el precio que tiene para llegar a ese camino? ¿O pues quiero tener una vida estable y simplemente ser un deportista que, que, que acumula logros, que lo llega como, como algo de su vida, no? Ahí lo Depende como de un quien. añadido más nada uh -huh. y que mejor la verdad que es muy bonito por eso le recomiendo a los papás lleven a sus hijos a entrenar artes marciales la que sea el taekwondo el box y ya nos dijiste además que desde los cuatro años no a partir de los cuatro años hay papás hay papás y niños y niñas también no hay este género eh, la edad de cuatro en adelante yo les yo les invito a que si viven cerca de Planchac aquí en, en Campeche, pueden llevar a sus hijos conmigo, yo ahí tengo un, yo estoy dando clases en, una, en un centro de desarrollo comunitario. Dilo, dilo de, también, de, específicamente, ¿en qué centro de desarrollo comunitario? Pues para que la gente sepa bien y llegue ahí. Así es, los invitamos a que vayan al centro de desarrollo comunitario Planchac, eh, que está a cargo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, donde estamos impartiendo los talleres de artes marciales mixtas martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Los niños que estamos trabajando desde primaria, edades de primaria, tienen que estar en primero a sexto. También tenemos activación física con, con las mujeres, ¿no? Así que ahí las chicas que se quieran poner super este, fit. ¡Buenas! Super fit, que haya... <risa> Para que haya de todo, ¿no? Y no, Ahí sí no hay edad, pueden asistir el lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche. Así ¿Y que, si hay participación? Sí, claro que si sí, tenemos buena. tenemos buen número. Ahorita ya, ya creció, yo inicié con cuatro niños. ¿Hace cuánto tiempo? Eh, hace un año. ¿Hace un, año, un año. menos de un año yo año. inicié qué? Sí, menos de un año. Ya tengo 15 niños ahorita. Y es completamente gratis, no, no cobramos absolutamente nada. Es eh, lo mismo con las señoras, yo empecé con tres señoras y ya tengo 15 señoras también, lo mi el mismo número. ¿eh? Así que quiere decir que les gusta y, y si nos quieren ver de qué estamos hechos y de qué es también, este, qué es lo que les está compartiendo sus hijos, nos pueden ver en las redes sociales, José Daniel y José Daniel también, Instagram, este, Facebook. Eh, Ahí van, van a estar repleto de, de información, ¿Y de los videos, horarios, te de faltó post... decir los horarios, ¿en qué horarios estás? Ni, bueno, yo estoy con niños martes y jueves de 4 a 5. Eh, las mujeres de lunes, miércoles y viernes de 6 de a 7 de la noche. así que, Uy, pues no está falta... completamente gratis, no hay pretexto. Tar... ¿Y qué mejor Nosotros con... tenemos que ir igual Y qué ejercitar... mejor con los campeones que tienen la, la experiencia ¿no? de, de compartir. También he tenido certificaciones en biomecánica, he tenido reconocimiento por la Federación Nacional de Kickboxing como el aporte al desarrollo de las artes marciales y deportes de contacto. También tengo un, dos certificaciones por la UADA, eh, que es la Agencia Internacional de Dopaje y Motivación Deportiva para Atletas de Alto, de alto Rendimiento. Y hemos tenido también varios cursos, talleres. Eh, no solamente preparando, ¿no? No solamente es empírico, también hemos tenido preparación. Karen. Y ya vives aquí en Campeche, Así en la es. capital. Así es, estamos viviendo ya, este... Ya trabajando aquí, eh, yo le doy gracias. Y, y poco a poco, creo que conforme a tu sueño, las cosas se fueron dando, ¿no? Creo que lo importante a destacar es, es eso, que nunca dejaste el sueño o tu meta de lado, a pesar de que tuviste que padecerla por mucho tiempo. Creo que a final de cuentas la vida te fue llevando a ese lugar y dando otras oportunidades que te han ayudado a estar aquí, ¿no? Como el trabajo ya vivir aquí estar instalado, lo cual te facilita muchas cosas más. Así es, yo, yo estoy completamente agradecido y por eso les digo, es lo mejor que pueden hacer sus papás, llevarlos a entrenar, a que conocer los deportes, porque a mí me ha abierto todas las puertas que yo tengo ahorita, el lugar donde estoy, las, lugar, las personas que yo conozco, a los lugares que yo he ido, las experiencias que he tenido, tanto bonitas, malas, super padres, de todo, se los debo gracias a las artes marciales. Yo sin las artes marciales no hubiese, no hubiesen confiado en mí, ¿por qué? Porque demuestras que eres una persona disciplinada, responsable, eh, con valores, que eres honesta, o sea, que vas derecho y que demuestras la constancia, que la constancia y el trabajo duro, eh, pues tienen resultados, ¿no? O sea, yo vengo de la nada, nadie me ha apoyado en el sentido de que yo no tengo un papá que que me haya dado todo, eh, mi mamá también hasta donde pudo me apoyó y siempre voy a estar agradecido con mi mamá, eh, yo me he forjado, me he forjado en base a los valores que me ha dado las artes marciales, en base a los valores que me ha enseñado mi profesor, mis amigos, mis, eh, mis experiencias con los oponentes que me han enseñado mi carácter, mis debilidades, porque ahí es donde, donde aprendes de realmente de qué estás hecho, si tienes la paciencia, si tienes el control mental... Si eres disciplinado, o sea, gira en un círculo. Y ahorita que hablaste de todo eso, no sé, vino a mi mente, ¿no? De repente, a veces no te da miedo dar, dar un mal golpe. Pasa por la mente de, eh, de la gente que, que hace artes marciales. No, porque cuando tú estás entrenando, entrenas de una cierta forma, ¿no? Lo llamamos sparring light, ¿no? O sea, ligero, no no con la intención de... O sea, de tienes voltear, que saber pegar. Así es, Además, no con la intención de... Lastimar. De lastimar, ¿no? Nosotros entrenamos y tiramos, se ve fuerte porque estamos buscando esa técnica, mejorar esa técnica, mejorar esa técnica, buscar la variación, ¿no? No se trata de ir a, a, a agarrar y, y matarlo al compañero, ¿no? No se trata de eso. Sí, si es un sparring controlado, con técnica con, este, con explosividad, eh, tratando de acercarnos lo más que se puede al, al, al combate real, ¿no? Que quiere decir en, en la jaula o en el ring. Y también es importante que tengas competencias como pelear dentro del ring. El sparring no te lo va a dar. Todo eso te va a dar la técnica y te va a dar la, eh, cómo mejorarlo, ¿no? Pero lo, lo que realmente te va a dar el conocimiento y así lo voy a llamar la madurez de combate, es peleando, subiéndote a la jaula, este, teniendo competencias. Ahí es cuando realmente te vas a, a desarrollar y vas a controlar, porque no es lo mismo la misma presión que tienes en un entrenamiento a, un, a, un, este, a una competencia que tienes a todos los jueces, tienes a todos gritándote, tienes al otro que te va a agarrar y te va a arrancar la cabeza, o como sea, de verdad que he tenido fracturas, eh, noqueado, golpes de cabeza, suturas... Así que es mucha presión. así la que Obviamente, es. me imagino después de que termine el combate o la pelea, te sometes a toda una revisión médica, ¿no? Así es, previo al combate también te checan todos los signos, ¿no? vi signos vitales, cómo estás de, de los dientes, es importante revisarte la dentadura, es importante revisarte la visión, es importante el ritmo cardíaco. O sea, todo, todas esas cosas son muy importantes para que ya después te subas con confianza y, y tengas un buen desarrollo en, en el combate. Oye José Daniel, la verdad que me da muchísimo gusto estar platicando contigo. Se nos dio la entrevista después de mucho tiempo y la verdad que, como decía en un principio, te conozco de hace bastante tiempo, tenía rato que no nos veíamos. De repente yo me aloco y borro mi face y de ahí te tenía y a lo mejor por ello te perdí la pista. Pero me da mucho gusto que, yo desde que te conozco, eres un buen chavo, que estás haciendo lo que te gusta y que te está llevando a otro nivel. Y que yo considero, por la meta que tienes, te va a llevar a lo que buscas y a cumplir ese sueño. Ojalá que este espacio, entre otras cosas, sirva para que la gente te conozca. Yo por mi parte haré lo mío de fragmentarlo. Subirlo a las diversas redes sociales de tiempos para que eso te ayude a que la gente se motive y te patrocine o en cualquier competencia eh, tengas todo el apoyo de ellos. Y de igual manera sirva para que la gente que lo ve se motive a los niños. De repente hay papás que de repente escuchamos se desesperan que porque el niño es hiperactivo, que porque a lo mejor lo llevan a cada rato a la dirección en la escuela. Y a lo mejor lo que necesita es algo, eh, una actividad de esparcimiento que le lleve a desarrollar algunas habilidades que a lo mejor tiene y que pensamos nada más, ay, es que el niño es eh, revoltoso o relajista y no. A lo mejor necesita nada más que lo canalicen. Exacto. Por eso qué bueno que nos comentas además que el dinero o lo económico no es un pretexto porque tú ahí tienes una ventana en el centro comunitario para que los niños se acerquen y obviamente como en su momento alguien lo hizo contigo, yo no quiero pensar, yo sé que tú si llegas a descubrir algún talento en un niño de los que esté a tu cargo en el entrenamiento, obviamente sabrás retribuirle a la vida a través de ese niño eh, todo lo que otros hicieron en tu apoyo y que te llevaron hasta donde estás el día de hoy. Te felicito un montón, no sé si quieres agregar algo más ya estamos a punto de terminar, nos quedan por ahí un minuto, pero para que te despidas también del, del espacio. No, pues este, te vuelvo a agradecer, amigo. Gracias por el espacio. Eh, no hay nada mejor que compartir y que expresar las experiencias. De nada sirve el conocimiento si no lo compartes, es como tú dices, con los niños. A mí me, me, me gusta... Eh, enseñarle a los niños, me gusta compartirle a las señoras su, su actividad, me gusta hacerlo con pasión, con cariño, como si yo lo estuviera haciendo para mí, y creo que esa es la parte que les gusta, que, que lo hago bien, que lo hago con pasión, que las cosas que yo hago me gusta hacerlas este, detalladas, con, con cariño, con ese entusiasmo, va y también quiero invitar a las personas que, que me quieran apoyar para seguir llegando a a la meta, ¿no? A la selección nacional y no solamente para mí, para representar al Estado, para que sepan que hay nivel, para, se, para que sepan que se puede lograr cualquier cosa que ustedes pues, se, se propongan, simplemente hay que enfocarse, hay que tener la disciplina y de verdad les agradezco, cualquiera que me quieran apoyar, están en mis redes sociales, lo vuelvo a repetir, José Daniel y José Daniel en Instagram y Facebook. Así es, y ahí les vamos a poner en los comentarios también los links para que te sigan. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Les invito a que sigan el podcast de Tiempos Noticias y todas las locuras que yo comparto a través de las redes sociales porque ya les dije que lo peor que les puede suceder en esta nueva etapa de Tiempos Noticias es que me conozcan un poco más. Nos vemos y muchas gracias.